Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero enseñaros un vídeo con el cual vais a ver cómo podéis aplicar los diferentes estilos de imágenes ahí. Con ejemplos, a ver, no es lo mismo generar un prompt para Mid Journey, que un prompt para Dalí, que un prompt para Stable Diffusion, que un prompt para X inteligencia artificial. Y hoy voy a ver cómo podéis hacerlo. En mi libro de imágenes yo pongo diferentes prompts. Vamos a ver cómo pueden actuar en los distintos entornos BAI. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace si quieres acceder a mi libro de prompts con los bonos que te voy a mostrar ahora. Bueno, pues puedes hacerlo. Está en preventa y cuando se acabe la preventa el día 23 de enero del 23, pues ya no estarán estos bonos. Así que si ya lo compraste en preventa, tendrás ya todo y vas a ver cómo puedes aplicar lo que te he dado como bono. Vamos a ir primero con el libro en sí mismo, es este. Este es el libro de los 150 prompts y tú aquí vas a encontrar prompts tanto de stable Diffusion, como Mid Journey, como Dalí. ¿Ves? Este por ejemplo son de Stable Diffusion. Estos tipos de prompts son para Stable. Sí que te van a funcionar en otro tipo de inteligencias artificiales, pero no van a ser iguales. He hecho un ejemplo muy básico. Mira, te lo voy a poner aquí. Esto es Stable Diffusion. Este es el Playground. De Stable Diffusion. Este es el prompt que yo he puesto. Modern Kings Play Area Landscape Architecture Waterplay Area. Esto tiene que ser en inglés. No puedes ponerlo en español porque no te lee nada. Bueno, pues está en inglés y es una secuencia de palabras. ¿Ves? Un, un panorama arquitectónico de una moderna área de juegos para alumnos, para niños, con un área de agua, con niños por ahí jugando. Área de descanso, en una vista de perspectiva, con lluvia, en fin, ahí lo tengo. Este mismo prompt lo he puesto aquí en Stable Diffusion y mira lo que me ha generado. ves, Me ha generado estas cuatro imágenes, esta, esta, esta, ves, está todo lo que le he pedido, esta, esta y esta. Estas cuatro imágenes me las ha generado. También se lo he dado a Dalí y en Dalí me ha generado esto, ves, este es Dalí. Este es el playground de Dalí. Y, me, y es exactamente el mismo prom, el mismo. Y me ha generado estas otras imágenes. ¿Ves? Son distintas. Son imágenes diferentes. Porque actúan de manera diferente. Está preparado este prompt para Dalí y para Stable Diffusion. Ahí está, tiene esos dos. Y los dos ha quedado muy bien. Y en MidJourney me ha dado esta otra respuesta. ¿Ves? Este es MidJourney en, en Discord. Y esto es lo que me ha dado. Es exactamente el mismo prompt, la misma estructura y me ha dado este otro resultado. ¿Ves? Cada uno me da resultados distintos. Tú tienes que probar los distintos prompts que tienes en el libro y ver lo que genera. Además, en uno de los bonos que te voy a mostrar ahora mismo, te he dado este bono que es un listado de estilos. Es un listado de estilos y artistas. Te voy a presentar dos o tres porque están todos metidos en el libro, son muchísimos. Fíjate que aquí, por ejemplo, viene el estilo de artistas para Midjourney con Albert Bierstadt. ¿Qué significa esto? Tú ves este, este estilo de este artista. Este es un portrait style o un, un estilo de retrato. Y este es el estilo de paisajes. Si a ti te gustan, puedes aplicarlo. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Ves? Este es otro estilo de Alex Gray eh, y Alex Landscape. Y te voy a mostrar uno más. Este, por ejemplo, Alex Cost. Está en orden alfabético, por eso ves solamente los que tienen con A. Ahí están. ¿Ves? Vamos a suponer que a mí me gusta el estilo de Alex Katz Entonces, yo le voy a poner un prompt aquí mismo. Por ejemplo, en Stable Diffusion. Modern King, Flash Area, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y le voy a quitar, por ejemplo, el Biopunk. Lo quito. Para que sea menos intenso y le voy a poner aquí la mezcla de arquitectura aquí toma en cuenta que donde pongas el prom importa mucho, si lo pongo aquí adelante me va a dar un estilo de imagen y si lo pongo al final me va a dar otro estilo de imagen el orden importa, bueno aquí arquitectura y le voy a poner el estilo de este artista que es este hombre le voy a poner Alex Katz Landscape style, ahí voy a poner, lo pongo aquí, en esta parte, le doy una coma y además le voy a poner que sea como si él lo hubiera pintado. ¿Cómo lo voy a poner como si, hubiera, si él lo hubiera pintado? Pues voy a poner eh, aquí por ejemplo, view, ahí mismo, by, que es por, y le voy a poner Alex Cats, control C, y lo voy a poner aquí. Es el mismo prompt, pero yo le he puesto algo que viene en el libro de estilos de Midjourney y Dalí. Fíjate que dice Midjourney y Dalí. No dice Stable Diffusion. Entonces lo voy a probar en Midjourney. Voy a copiar todo el prom completo. Control C. Me voy a Midjourney. Aquí. Y voy a poner slash. Imagine. Acuérdate que en, en Midjourney tienes que poner esto. Me voy a dar todo el prom. Le doy enter. Por aquí te voy a dejar un enlace. Te voy a dejar un enlace a cómo puedes generar imágenes con Midjourney. ¿Ves? Aquí está generándolo con el estilo de este artista, que es Alex Fíjate el estilo de este artista, de este pintor. Y vamos a ver lo que nos está generando. Mira, ¿ves? Está generando con ese estilo. Ya no es este que tenemos aquí. ¿Ves? Aquí está sin el estilo del artista. Y aquí con el estilo del artista. ¿Ves cómo ha cambiado? ¿Ves? Esto es como si lo hubiera pintado esta persona. En este estilo, fíjate el tono de azules, el tono de amarillos, de verdes, los negros que está utilizando él. Y son los estilos que está aplicando aquí. ¿Ves? El estilo de verdes, aquí, de negros. Esa es la diferencia entre poner un prom normal, entre poner un prom sin un estilo o con un estilo. Luego, el otro bonus que estoy ofreciendo en la preventa únicamente y que tú puedes aplicar, ¿ves? Para eso te sirven estos estilos. Tú vas a tener ahí un montón, pero un montón. ¿Ves? Aquí son 56 páginas y solo te he mostrado un par. Te voy a mostrar el otro. ¿Ves? Esta es la hoja completa también de artistas para ahí Midjourney y Dalí. Y aquí, por ejemplo, voy a poner yo que quiero un Colored Pencil Art. Le voy a copiar, Control-C. Y a mi mismo Prompt, este de aquí, en lugar de poner... Al Katz Landscape Style, lo voy a quitar y le voy a poner Colored Pencil Art. Pero esto lo voy a poner al principio. Control X porque aquí recuerda que esto importa. Lo voy a poner aquí al principio. Colored Pencil Art, Modern Kids Play, Area, bla, bla, bla. Y además le voy a pedir que sea por el, el artista Nicolas Delor. Aquí Control C, me voy aquí y en Rudy dice Bye. Vamos a poner... By el nuevo artista y lo voy a copiar completito. Control C. Y en teoría tiene que hacerme en lápiz de color. Lápices de color. Vamos a ponerlo aquí. Copio y le damos. Y vamos a esperar cómo lo renderiza. Y de esta manera tú puedes sacar provecho al libro de proms que te estoy poniendo a la venta y aplicar los bonus para que hagas cosas auténticamente excepcionales. Excepcionales. No únicamente el prom sin más. Mira. ¿Ves qué bonito? Porque es lápiz de color. Es un lápiz de colores. Y quiero que veas la diferencia entre los tres prompts con los tres estilos diferentes. Este sin más. Un estilo que nos da con estos parámetros. Sin más. De alta calidad. ¿Ves? Ahí lo tienes. Y luego, aplicando un estilo de un... Pintor específico, que en este caso es Alex Katz. Y Alex Katz, el estilo de landscape, no el estilo de retrato, de portrait, como si él lo hubiera pintado, y esta, esta es la diferencia, ¿ves? Es completamente diferente. El mismo, únicamente hemos cambiado los actos, los, el artista. Y aquí, es como si fuera dibujado con lápiz y colores, ¿ves? Y es como si estuviera hecho a lápiz. Lo mismo, pero le hemos puesto el estilo de otro artista con una técnica específica que es lápiz de color. Puedes poner pintura al óleo puedes poner crayones, crayon art, este es muy bonito, puedes poner dark academy, puedes poner fractalins y, y tienes la combinación del, del estilo con el artista y puedes no ponerlo. Por ejemplo, puedo poner fractalins, Control C, sin más, y lo voy a poner aquí. Vamos a quitar lo que es el pensilar, le pongo fractalins y no le pongo ninguna. Ningún artista, sin más, ningún pintor. Lo copio y lo pego. En mi Journey, por ejemplo, estoy usando mi porque es muy rápida y ahora mismo Dalí está muy saturado, pero puedes usarlo con todos. Y vamos a esperar a que genere la nueva imagen con estos otros valores. De esta manera tú ya te sales de, de lo que hace el, el común de la gente porque tú vas a aplicar ciertos parámetros que... No están al alcance de cualquiera, no están al alcance de cualquiera porque es, créeme, un auténtico trabajo estar compilando los estilos, los artistas. Y yo te lo doy ya todo en esos bonus para que tú simplemente combines, no solamente eso, sino que hay una plantilla súper, súper buena que te voy a mostrar ahora también. En los bonus te voy a mostrar un poquito porque si te lo muestro todo, pues ya no tiene sentido. Fractalins, yo está haciendo en fractales. ¿Ves qué bonito? Ya son completamente diferentes. El mismo prompt, cambiando un, unas cosas mínimas, te hace cosas realmente buenas. Míralo, ya lo tenemos. Fractales. ¿Lo ves? Aquí los fractales. Estos son tipo de fractal. Diferente, completamente diferente. Con el mismo prompt, únicamente modificando cosas mínimas, como aquí. Si vas a poner un estilo, yo te recomiendo que lo pongas al principio. Fractalismo, lápiz de color crayones, en fin, pintura al óleo, que lo pongas aquí, y luego que le pongas al artista inmediatamente después de la primera frase, por ejemplo esta, le pones el artista, o el estilo, estilo, fundamento de tal, yo he trabajado con los estilos de pintores mexicanos, por ejemplo Frida Kahlo, Diego Rivera, y también españoles como Salvador Dalí, o Francisco de Goya, esto los he probado, Sorolla, que a mí me gusta mucho específicamente, y va muy muy bien. Y con estas cosas que ya tienes aquí en, en los bonus que te he dado en el libro, pues puedes avanzar tú muchísimo más rápido. Y por último, si no tienes idea de cómo hacer tus prompts y quieres hacer unos nuevos, tengo estas plantillas que sirven para lo siguiente. ¿Ves tú aquí? Te voy a tapar todo, porque si no, la gente que lo ha comprado, pues no, no gana nada. Tengo los estilos. ¿Ves el estilo? Estos son los estilos. El estilo... Los artistas, el formato, los boosters o impulsadores. Vibes, el vibes es el sentimiento. El, el, el, puede ser el sentimiento, puede ser triste, alegre, vibrante, la perspectiva y un artista siguiente. Voy a ponerle ballenas, whale, well, es una ballena. ¿Ves? Aquí ya me lo pone. Experimental, film, photo of a whale... Memphis Design, bye, bla, bla, bla, bla bla ya me lo pone a mí en orden aleatorio porque ya le he puesto la parte de arriba del template y el ejemplo que desde luego no vas a ver, ni vas a ver esta parte de aquí porque es estrictamente para la gente que ya lo ha comprado. Bueno, ya te he dicho todo lo que hay en estos bonos, pero los bonos solamente están disponibles hasta el día 23 en la preventa. Se acaba la preventa, se acaba ya el lunes, el libro saldrá sin estos bonos, le pondré otros, pero estos ya no. Y saldrá a un precio diferente Es todo lo que te, lo que te quería comentar hoy Para que veas tú cómo, cómo cambian las cosas Simplemente con algo tan pequeñísimo Como una palabra Con lo que te he dado de bonus Bueno, pues ya tú puedes salir del común de la gente Porque es, esta información Pues no la tienen todos No la tiene cualquiera Porque es muy complicado hacerla Mira, he puesto aquí con el fractal ins Fractal en estable en Dalí y mira cómo ha cambiado. Abajo te voy a dejar el enlace al libro. Y si ya lo tienes. Bueno pues ya sabes cómo aplicar los bonus que te he dado. Esos tres bonus que estaban únicamente en preventa. Sabes cómo aplicarlos. Para sacar el máximo provecho de tus prompts. Y que puedas monetizarlos de la manera en que tú consideres más oportuna para ti. Con un cambio con los fractales. Mira qué bonito ha quedado. Por un cambio. Un cambio de nada. ¿Ves? Súper bonito. Bueno, lo dejo hasta aquí. Marketer, abajo te voy a dejar los enlaces. Espero que veas todas las posibles opciones de monetización que tienes con solo crear texto a e imagen con inteligencia artificial. No importa si lo haces en Stable Diffusion, si lo haces en Dalí, si lo haces en Midjourney, Journey, si... no importa donde lo hagas, tú tienes muchas opciones de generar ingresos con la inteligencia artificial. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te envío un saludo muy muy grande y te recuerdo que este año, de una u otra forma, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!